Buenas, buenas, ¿cómo van amigos? Espero que todos muy bien. Oigan, eh, este video de YouTube es para contarles qué va a pasar si ustedes no aceptan los términos de espionaje de WhatsApp. Entonces veamos la intro y les cuento qué es lo que va a pasar. Entonces, oiga, muchas gracias por, por ver este video, por ver los videos anteriores, los que han visto los manuales de Telegram, ya el primero ya está como 900, ya casi cerca de las mil visitas. Qué chévere, me ayudan mucho con la suscripción, con el like, con compartir, bueno, toda esa cuenta, a ver si algún día hacemos rentable este, este canal. Eh, bueno, ¿qué les iba a contar hoy? Pues imagínense que salieron noticias de WhatsApp, por aquí les voy a poner... Eh, todo el, el historial de la entrevista que les hicieron y qué va a pasar si ustedes no aceptan los términos de espionaje a partir del 15 de mayo whatsapp les va a limitar las funciones o sea no van a poder enviar mensajes no van a poder recibir mensajes y lo único que van a poder es hacer ocasionalmente recibir llamadas es lo único que van a hacer y ojo porque entonces les van a borrar todas sus fotos eh, todas sus conversaciones todo lo que ustedes tengan backup se los van a borrar yo en el video en uno de los videos que les hice les mostré cómo exportar todos sus chats de whatsapp a telegram porque todos se los van a borrar, recuerden que las notas de voz no se pueden exportar porque Homero de Parranda Taberna de Mou Tal vez humedezca mi gañote Escena desaparecida desaparecida, fin. Bueno, eso si sí, quieren hacerle vaca a sus notas de audio, les va a tocar una mamera. Pues van a tener que bajar los archivos a un computador y buscan en internet un convertidor de 3GPP, bueno, no sé, buscan ahí, convertidor de, de audios de WhatsApp a o a.wap.mp3 a y ahí los van a poder recuperar. Ahora, eh, después de 120 días, o sea, 4 meses de inactividad, la cuenta se les van a cerrar. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes aceptan los términos? Si ustedes aceptan los términos, quiere decir que ustedes van a aceptar que ellos compartan todos sus datos con las plataformas de Facebook y demás plataformas de ese grupo. Y adicionalmente, por ejemplo, eh, los que tengan tiendas, tanto en todas las plataformas de, de, de ese grupo, ustedes saben que las plataformas de ese grupo pues, son Facebook, Instagram y WhatsApp, van a compartir sus datos, a todos sus datos, todo lo, todos sus datos se las van a compartir a esas plataformas. O sea, yo no sé qué tan comprometidos van a quedar sus datos, pero todo lo que sean tiendas y comercios les van a dar todos sus datos. No sé si está incluida la ubicación, entonces pues pilas ahí. Yo realmente ya dejé de usarlo hace rato, yo hace más de un año venía preparando le eh, de dejar la herramienta y bueno, ya por fin la desinstalé hace más de un mes entonces, eh, para que tengan en cuenta eso, eh, Entonces, hay, hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, pues está Signal, está WeChat, eh, bueno hay muchas alternativas entonces yo realmente no entiendo por qué hay que estarse amarrado pues como una aplicación, no, no me parece ahora sí lo que sí espero es que los grandes operadores como Claro, como Movistar, como digo aquí en Colombia pues incluyan dentro de esos paquetes que ellos dan como aplicaciones gratis de libres de consumo de internet pues por lo menos Telegram que ya en, en un mes ya tuvo más de 63 millones de descargas entonces yo me imagino que para de aquí a mayo ese número se irá a triplicar entonces bueno eh, los que no se han pasado a telegram eh, les, les recomiendo en el canal que pues vean los videos. ahí están los manuales completos eh, de, de uso de telegram ahí están los están manuales como por ejemplo como un traductor eh, cómo contestar correos, bueno, ahí en mi canal los van encontrando y bueno, ya espero no realmente ya he dicho como tres veces que no va a hacer más videos sobre este cuento del chat, pero es que cada vez salen más noticias y pues eh, eh, me gusta ir como dejándoles la noticia y no lo puedo subir como en Instagram o eso porque pues las historias no van a mostrar todo esto y bueno, pues aquí les dejo documentado eh, todo esto, bueno, muchas gracias por ver el video amigos, un saludo, por favor no olviden el like, el suscribirse y todo eso, a ver si seguimos aquí produciéndoles más videitos, un saludo para todos, bye bye, chau chau